Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Franco Ulloa, y seré su instructor en este nuevo módulo de condicionales. Primero, déjenme, pre déjenme presentarme un poco. Eh, nací y crecí en Bogotá, pero ahora vivo en Oslo, Noruega. Tengo 28 años y ahora estoy trabajando como un consultor desarrollando aplicaciones en Python. La verdad es que yo empecé, no empecé a programar a tan temprana edad como ustedes lo están haciendo. Empecé a programar cuando yo ya estaba estudiando en la universidad, pero a medida que he aprendido más y más sobre programación, he empezado a ver su importancia en el mundo digital en el que vivimos y a la vez he empezado a ver los múltiples usos que se le pueden dar. Uno de los usos que personalmente encuentro más fascinante es en el mundo del arte generativo, que es arte a través de código. Acá por ejemplo les quería mostrar eh, algunas de las imágenes que he hecho a lo largo de los años. Todas estas están hechas en Python y me pareció una bonita manera de ilustrar cómo la programación no es algo que le pertenezca a los científicos o a los ingenieros, sino que es simplemente una herramienta que podemos aplicar a cualquiera de nuestros intereses. Personalmente lo que me parece, digamos, más interesante de esto es que aunque los usos que se le pueden dar a la programación sean infinitos, hay como una, un conjunto de reglas básicas sobre las cuales todo está construido y una de esas reglas básicas es el condicional if, el if, else, que de hecho será lo que cubriremos en este módulo. Ahora les voy a mostrar la importancia de este condicional haciendo un programa con el que vamos a poder jugar piedra, papel o tijera. Ahora, para poder implementar completamente este juego, y más adelante entraremos en el detalle de esta diapositiva, pero vamos a necesitar no solamente este if, elif else, sino que también tendremos que utilizar inputs, variables de tipo string, y operaciones lógicas como lo han venido aprendiendo en las semanas anteriores. Adicionalmente, te, entonces, además de cubrir estos condicionales if, el, if, else, vamos a, a cubrir eh, otras dos pequeñas temáticas que se profundizarán más adelante. Y esas son la declaración import y números aleatorios. Entonces, déjenme mostrarles eh, rápidamente cómo se va a ver nuestro juego. Entonces, voy a ir a mi terminal voy a ejecutar el, el script del juego, que en este caso llamé piedra, papel o tijera. Entonces, python, piedra, papel tijerapy tijera, .py. El computador va a preguntar, piedra, papel o tijeras. Y yo voy a escribir en el teclado, papel. Ahora me dice, el jugador escogió papel. El computador, detrás de las cortinas de alguna manera que vamos a ver en este módulo, escogió piedra. Y el resultado es entonces que el humano gana, ¿cierto? Porque el papel le gana la piedra, ¿vale? Y así es como se va a ver nuestro programa, entonces. Eh, vale, entonces, sin más preámbulo, empecemos.